Los apagones son largos. Hasta que la termoeléctrica. Esa. Yo corrí, déjame ir a pescar un poco de aire. Y me entretengo, porque si me pongo a pensar, di algo. Mira a ver si no es tiene. ¡No! No, no está corriendo. ¡Vamos, a ¡Dale, no te cobates! mi ya, ya vale. oh! Ahí van a ahí van a tirarse. ¡Agua! ¡Agua! tipo Entonces, sé. eso, eso es lo que pasa uh. aquí. <glorillador> ¡Cuatro para pa dos! Ella no, caen, tienen que caer. Ella tiene que caer la flor. Usted no sabe cuándo yo cogí ahí. sé. Pero por la tarde. Mira, yo tengo mi hermana en Italia y en Alemania por gusto. Por gusto. Mi mamá sí fue y mi padre. Y ella me dijo: ¿Tú quieres irte? Y yo: No, mía, no. A mí no me gusta cogerle el avión, porque yo le tengo miedo. Y nunca jamás. No, pero tú eres muy especial, ¿no? Con la edad que yo tengo, enferme de todo, voy a coger un avión. Con gusto. Yo dependo de mis hijas, de dos hijas, y el salario de mi marido. Ella me ha dicho, ¿cuándo tú vas a ir de visita? Le digo, no, no, no, no, no, no yo nací aquí, aquí yo muero, yo tengo mis padres muertos, y aquí me quedo con él. No te discuto y si tuviera más juventud, o más eso, también. pero a esta altura, que voy a hacer la de a A todo el mundo le gusta vivir bien. Cuántos nos han ido, felicidades, para prosperar a su familia. ¿Cómo está la situación, que adelante que no atrás me tocó la de perder, que estos es días y a dónde voy a, ir? No. a todo el mundo le gusta lo bueno tú crees que yo como vieja no me gusta ayudar a mis nietas, que mía no trabaja y esto no mira el cumpleaños de mi nieta fue 29, y la otra el día primero cumplió 23 el día primero y la otra cumplió 14 años ¿Qué quiere las reales, mi amor? Abuelita, lo que me gusta Le llevé 3 libras de harina y dos docenas de harina. Mi hija enseguida plantó almorzamos harina con jamás Mira, yo me enfermé de riñón y de la bicicleta ¿Qué hizo mi hija enseguida? Sin profoceno Enseguida pa particular, enseguida, mira Ya hay otro Pero lo mejor que hay eh, es llevarse bien la unión, una buena amistad y para carajo. Mira, cogí uno. ¿Te convido otra vez a la lucha claro la lucha triunfa claro. Dale bien está bien y gracias a Dios que poco porque hoy no hay no, nada no. la cabeza esta estaba más buena para hacer un sopón que con la masa es hay que pescar que no hay más nada